Hola y bienvenidos a mi canal, soy Arbe y hoy os traigo esta velita en forma de postre Espero que os guste y empezamos por fundir cera de soja al baño María Y a continuación lo que vamos a hacer es untar este recipiente por dentro con cola de carpintero, cola blanca Vamos a echar un poquito dentro del recipiente, es un recipiente de cristal Así, repartimos bien la cola por toda la superficie interna del, de nuestro vasito. Así, me falta un poquito más por este lado. Vamos a echar más. Así, espero que me llegue. Y seguimos untando. Así. Hasta el final y repartimos bien la cola. Bien, vamos a emplear ahora estos fideos de, de chocolate de colores sobre el interior. La cola blanca es para que se peguen. Pues si echáramos la cera directamente sin echarle la cola, eh, se posarían en el fondo. Y nosotros lo que queremos es que quede por las paredes del vaso. Que se vea una vez se seque la cola. Y ya os digo, lo repartimos por toda la superficie interna de nuestro vasito. Así. Y ahora quitamos el exceso. Bien, y dejamos secar Mientras se va fundiendo la acera. Eh, mientras aún se está fundiendo la cera Ya va muy poquita fundida Vamos a ponerle un ojalillo a nuestra mecha eh, Aquí empleo mecha encerada Q3 Encerada o parafinada, como queráis eh, llamarla Vamos a cortarle un trozo más alto que el recipiente. un poquito más. Así. Porque al final le haremos un tirabuzón. Y vamos a ponerle ahora en la base. Porque vamos a mirar. Así, centrada. Bien. Vamos a ponerle ahora una. una cosita de estas una pegatina para que se nos pegue en el fondo bien, si no se os queda, si no se os pega la primera quitáis, retiráis un poquito de de los fideos y le ponéis un tutor así ahí, que se me va un poquito Así más o menos Bien Ya veis que se está fundiendo un poquito más Pues vamos a añadirle Un poquito solo Para que se nos sujete definitivamente la, la mecha al fondo Así un poquito de cera Y con esta nos va a llegar Bien ya veis que es muy poquita cera Ahora que se ha fundido toda La vertemos sobre Perdón, dentro de nuestro recipiente. Eh, que no llegue al tutor, claro. Al tutor de la mecha, me refiero. Así. Toda la acera nos ha ocupado. Y esperamos a que enfríe. Mientras, voy a limpiar antes el recipiente. Así... Y le vamos a echar eh, cera de soja, pero en escamas, esta vez. Eh, ¿Por qué no utilizo la otra que viene como en bloque? Porque me gusta más utilizar esta que se funde antes al venir en escamitas. Y tardo menos. Ya ves, ya está ya está fundida. La otra cera parece que está fría, pero no está del todo. Esto es una anilina líquida que le vamos a dar color. Eh, un poquito tirando, aunque es rosa, va a tirar un poquito más violeta. Nada, esto es muy poquita cantidad, apenas tiñe. Vamos a, a echarle más, más cantidad de anilina. Recordar, anilina AAA para velas Especial para velas No vale el colorante de cocina Así, otro poquito más Es ir buscando un poquito el color que queremos Así ya mucho mejor Que bueno, aquí lo veis un poquito turbio el color Pero eh, y no muy definido pero va a quedar una especie de, de violeta Vamos a utilizar otro recipiente Mientras, porque necesito más cantidad Volvemos con las escamas de, de cera de soja Y esta cera va a ser para hacer unas especies de fresas Pero no va a ser unas fresitas mmm, de color rosa Bien, ya podemos quitar el tutor de nuestra de nuestra vela de vasito Vamos a intentar que se nos aguante derecha la mecha Pero va a ser un poco difícil Ahora vamos a añadirle otra vez anilina A esta, bueno, añadirla a esta por primera vez La anilina Así más, Quiero un tono más oscuro, más profundo y vamos a rellenar nuestros moldes de fresas. Va a ser una fresa que no es la típica fresa roja, rosita. No, no, esta va a ser morada. Así. Podéis hacerla perfectamente en color rosita o en rojo. Y esta, para tener cinco fresitas. Y ahora que lo que me queda, lo añado a la... A la cera que reservo para hacer la nata. Así. Limpiamos y retiramos este recipiente. Ahora batimos. Con la batidora. Para hacer. Que, como si montáramos nata. Así. Hemos esperado que la cera se fuera enfriando. De todas formas sabéis que la acera de soja tarda mucho en enfriar. Aña hemos añadido el resto que teníamos que habíamos separado. Así. Y un poquito más. Que nos quede aspecto, aspecto de nata, básicamente. Ahí, más o menos. Quizás un poquito más. Estamos limpiando lo de los bordecillos. sí un poquito más. Ahí. Y listo. Ya está batida. Bien, podéis eh, batir también a mano. Pero igual tardáis un poquito más. Retiramos la, la cera que podemos de... De las varillas... Así. Con bueno, esto ya nos va a llegar. Además, que tenemos que apurar ahora un poquito para echar la, la cera esta dentro de, de la manga pastelera. Bien, está bien de consistencia. No dejéis que se enfríe de más. Si se os enfría, pues bueno, volvéis a, a calentarla y, y ya la volvéis a, a preparar si sí, tiene textura de como de helado parece vertemos bueno vamos echando toda la cantidad de cera dentro de la manga pastelera así le cuesta un poquito igual un poquito más líquida ya menos sólida y va a estar mejor a ver qué tal nos sale, así. Eh, este efecto de nata, eh, la única manera que la he encontrado hasta ahora ha sido con la soja. No sé si con, con la cera de palma se podría lograr. O igual con la de coco. Parafina, mmm, no, no lo recomiendo. Más bien es otro tipo de textura. Si sí, cogemos todo lo que podamos de cera y ahora ya con la manga pastelera lista vamos a verter. Apretamos. Bueno, tendría que haber cogido una boquilla un poquito más más grande, con la abertura un poquito más grande. Y bueno, yo no soy pastelera y tampoco sé hacer dibujitos con la nata aún. A ver si se me. si puedo aprender. Vamos vertiendo todo por dentro. Así. Cogemos más. más cera. Ahí al lado de la. Ahora que ya hemos echado la nata vamos a desmoldar las, las fresas que habéis visto me que han quedado violeta morado y la situamos encima de la nata que aún está aún no se ha solidificado del todo así 3 4 y me queda la otra aquí va la quinta fresita. Bueno, la rellenaré después con un poquito más de, de nata. Ahora le hacemos un dibujito a la... Bueno, vamos a hacer el tirabuzón a la, a la mecha. Eh, recordad, si le ponéis un tirabuzón a la hora de encender la, la vela, hay que cortárselo. No podemos encender el tirabuzón. Es demasiada, hacer, eh, demasiada mecha y, y nos iba a provocar una llama grande cortamos y listo bueno y a ver aquí tenéis el resultado final que habéis visto al principio muchísimas gracias por seguirme por estar ahí llegar al final espero que os suscribáis que les deis a like y chao